De los libros de una catedral amaneció tu historia en manos de un poder espiritual de decoro, de moral, magistral La música y pintura celestial Imágenes de mármol y metal Artistas que sirvieron a su altar Sin decoro, sin moral, magistral No puede ser verdad lo que está mal Ideas locas de un loquito más. ¡Hola! ¡Basta ya! Alaron las estrellas y tu sol y En un ovillo atrevido y sin dudar Dijeron una trama colosal Con decoro, sin moral Mansedumbre y caridad apresaron tu mente y tu volar pusieron en tus libros la verdad sin decoro, sin moral Un más Te robaron tu alma y tu volar Basta ya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 ¡Caste un loquito más!